ponen evidencia algo que nos avergüenza en realidad que el estado no llegue que nuestros niños de la frontera con bolivia tengan que ir a bolivia por el médico por las medicinas encontrar profesionales ahí preocupados por esta situación nos preguntamos a dónde acuden los padres en casos de emergencia cuando sus hijos se enferman este es el centro de salud de esta comunidad y desde ya nos podemos dar cuenta que acá hay muchas necesidades por ejemplo no hay ni un solo doctor, el que atiende acá es un enfermero. Este establecimiento ha sido creado con un nivel de 1-2 y al ser 1-2 es este un establecimiento de médico, enfermero, obstetra y técnico. ...pero con ustedes solamente trabaja, trabaja mi persona... ...un solo enfermero para atender a más de 200 familias... ...dentro de este centro de salud... ...en donde solo hay un consultorio... ...y ni qué decir de la farmacia... ...que solo cuenta con algunas pastillas e inyectables... ...¿y qué pasa cuando tú descansas? ...porque tú no trabajas de lunes a domingo a las 24 horas del día... Claro. entonces los días de descanso... ...este puesto de asiento queda cerrado... ...¿se cierra? ...se cierra, ponemos un comunicado que... no suponiendo ...y también mi rol de trabajo está pegado en, en, la, en la puerta... Ya sabe ya. Muchas veces tienen que ir al lado boliviano. Escuchó bien. Los pobladores de esta zona del Perú tienen que cruzar la frontera, ir a otro país buscando auxilio en las manos de médicos bolivianos. Ángel, ¿tú eres peruano o boliviano? Soy peruano. ¿Por qué estás con el pueblo de Bolivia? Porque soy un peruano triste. peruano triste? ¿Y por qué estás triste? Porque en Perú no nos atienden bien. No nos atienden bien, que en Bolivia los atienden mejor. Sí. Seguramente este testimonio lo dejó frío del asombro. Los jóvenes de este lugar empiezan a sentirse más bolivianos que peruanos. ¿Cómo es el centro de salud boliviano? Todo tiene doctora, obstetricia, Ahí da parto yo. A 20 minutos de la frontera peruana hemos llegado a este centro de salud boliviano. ¿Reciben ustedes muchos peruanos? Ah eh, Sí. ¿Por qué prefieren ellos venir acá? ¿Qué le dicen? ¿Qué le cuentan? Bueno, eh, deciden venir acá porque... Ellos dicen no que sea que, que le atendemos con más cariño, así que aquí si hay atención a cualquier momento. Pese a ser un puesto de salud bastante alejado del centro de Bolivia, cuenta con una sala de partos, sala de recuperación e internamiento, dos consultorios. La farmacia de este centro de salud bien organizada, jarabes, cremas, insumos, Ajá. inyectables y esto que es lo que el Estado boliviano les da gratis a los ancianos, sí. los abuelitos. Y allá tenemos otro paquete más. Es pero eso bien. es para los bebés, ¿no? Sí, para los menores de... Que también años, les da gratis a los bebés. Los peruanos que son atendidos en este centro de salud boliviano solo tendrán que pagar el medicamento que le recetan los especialistas. La consulta es gratis. Creo que somos más de 8, 12. 12 médicos en general. Si te enfermas, nosotros generalmente vamos ahí. Nos porque hay oftalmólogo, hay odontólogo, hay un ginecólogo, medicina general, y son médicos y están bien pagados, por eso también cumplen su trabajo ahí. Este grupo de profesoras también ha tenido que cruzar la frontera para ser atendidas por médicos bolivianos.